hoy día es un día de parchado rápido pasé la hierca por unos alambre de púa prácticamente y la pinché así que voy a sacar la cámara la voy a marchar y tengo que ir a comprar un par de cosas solución, lija, acá tenemos todo lo que necesitamos esta... esta, esta parcha... oh, shit, oh, mira uh. no quiero sacar la cámara porque tengo que ocupar un adaptador para que no me roben la rueda esta parchada va a ser muy simple y muy fácil en la teoría porque el hoyo es grande, se debería ver fácilmente dónde está. Así que lo único que voy a hacer es sacar, o oh, qué grande la válvula. Voy a simplemente sacar la cámara, inflarla, uh, inflarla fuera de la bicicleta y rápidamente deberíamos ver dónde está el problema. Estoy haciendo esto eh, bien rápido, tengo que ir a comprar mis herramientas de trail building al pueblo ahí está el hoyo ¡Fu! cacha a lijar. limpiar la zona afectada sé que me diría Matías si me viera usando su bombín de esta manera ya con eso estamos solución, aquí he hecho harta solución después la esparzo para que no se demore mucho en secar, no esperé mucho tiempo así que si este parche se sale es mi culpa apriétalo desde el centro hacia los bordes para que no quede con burbuja adentro pegó bastante bien dale con la uña, apriétalo con el pulgar mientras más lo apretes mejor si se rompe la tela que va por fuera no importa, así se parcha la rueda de una bicicleta y ahora para adentro de nuevo, válvula para adentro eh, cuidadosamente aleja el neumático para no piñizcar la cámara empieza a meterla Suavemente Ando pila hoy día de nuevo Estoy como con ataque así ¡Ah! Ya estamos listos con esto, ahora lo montamos Lo cual no debe ser muy difícil Porque veo que el neumático entra bastante fácil Desde acá, acá, acá, acá, acá Acá, acá, acá Y la hierca volverá A la vida ¿Qué? ¿Tiene otro hoyo? No puede ser. Tiene otro hoyo. Lo atravesó completo, te ha puesto. Esto, esto me pasa solo a mí. Un buen tip que yo mismo debería aplicar es revisar. ¿Qué pasó? la travesa completa, mira. Uh! Un buen tip es revisar la cámara antes de instalarla. Meterle un poco de aire a ver si es que está todo bien. ¿Dónde está la válvula? Y a montar. Y... Esto ya lo vimos, no sé por qué lo estamos viendo de nuevo. Ah, sí. Porque no sé parchar y ahora deberíamos estar listos para irnos de shopping vamos, que tú puedes y acá estamos ok De la hueá que me pasan, como bueno. lo Sí lo pensé y dije: Ah, oh, no filo, pup, y lo boté. <risa> las weas que me pasan <risa> acabo de llegar de shopping y me sentía como un geek de la tecnología no solo en la bicicleta que se hace candado no solo en mi nuevo soporte que es lo máximo es que además tengo puesto un audífono inalámbrico, nunca en mi vida había ocupado un audífono inalámbrico. Estas cosas son rarísimas. Me las pasaron para probarlas. Y lo chero que tienen es que, a ver, a ver, a ver. estoy escuchando un audiobook, así que para que más fome. Inglés intenso. No sé si funcionará el la GoPro, pero así es como se escucha desde afuera. Y así es como se escucha si es que esto estuviera tomando. No lo puedo dejar mucho rato porque si no, YouTube me va a pegar. Llegué con mis cosas, ¡Oh! eh, ya van a ver qué vamos a hacer con esto, pero por mientras voy a, a comer, porque me he alimentado pésimo hoy día. El plan es súper simple, voy a sacar el mango original, que está puesto con un remache, y voy a poner este mango, que es bastante más largo. Esto es simplemente para no romperme la espalda, paleando, así que vamos por eso. Solía tener un puntero muy bueno, pero ahora está perdido, así que vamos a probar con este tornillo vulcanita. Y creo que eso va a funcionar. Voy a partir con la broca de 3 para hacer el hoyo que va a servir de guía. Y vamos a ver si vamos a sacar ese remache. Demasiado rápido. ahí debería salir uh. este era el remache y ahora deberíamos poder separar oh no mi imán falló se quedó pegado en el metal ah, no lo perdamos Buya. Hmm. Noh. Noh. Masih. Nah. Damelo. Que esto sea muy compatible con esto. Ah oh, sí. Y ahora una buena pregunta es cómo lo voy a firmar para poder martillarlo. Muy bien. Entró hasta ahí. No lo quiero abrir mucho más. Nunca había tenido una pala que fuera de mi misma altura, casi, así que la voy a probar un rato. Resistencia durabilidad, calidad que se siente. ¿En serio? Creo que es la primera pala con la que me encariño tan rápido Me gustó Ok, eso es todo La rayamos un poco Nunca había estado tan emocionado por una pala De verdad me gusta que tenga el mango largo y se siente bien Es pesada, así que va a compactar bien un día lo vamos a tener que probar con un saltito Y eso va a tener que ser pronto porque voy a dejar de vivir en esta casa <risas> Sobre eso les voy a contar más otro día Así que si te gustó este video dame un like Si tienes algún amigo que le gusten las palas y los parches compárteselo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro